hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel Hoy os traigo una comprita que he hecho La verdad es que la tienda eh, Vi un vídeo, bueno, vi El vídeo de Maya, de mayochi Y que había comprado en una tienda Que se llamaba, que estaba en Instagram Que se llamaba Oulet Y me fui a mirar a ver lo que tenían Porque estaban en liquidación y tal Y entonces le hice una comprita ah, Susurros Una compra va a hacer Venga ya os eh, voy a enseñar lo que compré allí y bueno que estaba de, de oferta vale y mi hija me lo ha traído de me la mandó a la península y mi hija me la ha traído de la península luego está todo ya fuera de su caja y de su envoltorio y tal pero vamos yo lo, lo voy el día que lo trajo y ya no lo, no lo he tocado para enseñároslo. Mirad, me compré estos backers y en rosita y blanco. Y después en lila y blanco. Tenían de más colores. Y, y me salieron muy bien de precio. Este es el precio que tenían. Pero a mí me costaron muchísimo más barato. Después, mirad, le cogí estos sellitos. ¿Veis? A ver. Vamos a, de esa migarra. Le cogí todo esto veis, este, que ahora os lo voy enseñando, este y este, así, ah, los que le quedaban, porque ya también, mmm, creo que había uno de los de ellos que ya no lo tenía, le cogí este de tardes de verano, este que son las gafitas de corazón, el avioncito de papel, el corazón, la nube, el bañador, <coughs> el... ¿Cómo se llama esto? La regadera. ¿Vale? Con la hojita y aquí que pone eh, al sol. Y le cogí este. Que pone este diciembre, inmensamente feliz. Llegaron los reyes y hecho con amor. Historia de Navidad. Esto para el December Daily es muy chulo. Le cogí esta. Que pone amor. Es un dos tazas. Humeante. Le cogí este. ¿Vale? mi persona favorita te quiero infinito contigo siempre y días felices y esta coronita después le cogí este de veranito en chancla y a lo loco que me pareció muy mona y le cogí este que es una flor que bueno es atemporal y siempre vienen bien le cogí esto y después de mi topía, le cogí esta que yo no las tenía perdón y le cogí este que es el, la furgoneta que vende helado aquí helados que me pareció también muy mona y entonces pues le cogí estos dos bueno esto es en cuanto a a que me tengo que agachar porque lo metió en una bolsa de papel veis y lo voy sacando de mira le cogí estas chapitas que son metalizadas y pone tu éter remember y es especial esta de scrappy berry y son de metal y le cogí estas tres de, de cogí estas dos colecciones de 30 por 30 y algunas más que ahora os las enseño mira le cogí estas pegatinas muy vintage que me gustaron mucho algunas se han despegado esto es lo que no me gusta porque ahora al despegarla lo mismo pero mirad qué bonitas son. Me encantan. Son muy vintage y me parecen súper... Este no es el precio, ¿eh? Vuelvo a repetir que no son los precios. ¿Qué más? Pues, mirad, de toga le cogí estas chapitas. Que también me parecen muy chulas. Eh, edición limitada. Bingo. Y esta. Así. ¿Veis? Que son muy bonitas. Son muy vintage también. Estas. Le cogí estos relojes que llevan aguja, que son también de Scrappy Berry. Os lo enseño. A ver. Mira, qué mono. Y la aguja, pues tú la puedes poner. Bueno, aquí estoy moviendo el reloj, pero bueno, da igual. ¿Vale? La aguja, lo que... Se puede mover la aguja, lo que pasa que se mueven las dos a la vez es decir no podríamos poner las 12, por ejemplo vale pero son muy bonitas y recogí esta esta chapita también de, bueno chapita son como son como cabujones infantiles mira ah, vamos a ponerla aquí así ah, la enseño mejor veis son infantiles muy infantiles pero son muy monas y me gustaron y dije bueno pues Voy a coger una. Y también le cogí esta chapita. Igual es que esta. Quizás esta sean más vintage que esta por el óxido. Y esta pues más de verano. ¿Veis? Que me gustaron. Y después le cogí estos dos sellos que son... Que creo yo. A ver. A ver. Porque le ha puesto el precio que tenía. Donde mismo está. Me recuerdan mucho a los de... Grafi. Pear. Pear. No sé qué pone. Es que no lo, no lo logro. No lo logro leer. Bueno, vamos a abrirlo. Que lo enseñe. Son de caucho. Y es esta niña. O con su muñequita. Y esta niña con la muñequita en un carrito. De bebé. También son. Uh, son infantiles. Entonces, aquí. Mira. Es que son oscuros, el dibujo es oscurito. Mira, ahora, ¿Veis? Con el carricoche, con la muñequita ahí. Y me parecieron monos, y dije, bueno, pues. Y muy vintage, y le cogí esto. Eh, dos pegatinas de estas, que para Pascua, ¿ves? Vienen muy bien cogidos. Las dos son iguales, ¿eh? Son muy vintage. ¿Vale? Son de primavera y son de Daikut. Pero no son muy, muy duritos, ¿eh? Para que sean duritos, duritos, habría que pegarlo en cartulina o en un cartoncillo. Le cogí esto que creo que son... Mmm, todas son iguales y esto es inglés de Docraft. Eh, pone, crea bonitos tarjetas y proyectos. ¿Vale? Y no se sé cuántas unidades traen. No lo voy a abrir porque todas son iguales, ¿veis? ¿Veis? De 6x6 y traen 24. Y bueno, me parecieron bonitas y las cogí. Cogí este stencil de Fridita, que son besitos. Me parecen también muy monos. Chicas, le di este guasi que viene con su lata y me gustó mucho. Son de perros y ga de gatos y perros. Y me gustaron y me gustó la lata y las cogí. Porque estaban, salían bien de precio. ¿Veis? Y mira, Aquí están. De perros y gatos. Y... Ahí pone miau. Y aquí que pone... Perros y gatos. Perros y gatos. Cat and balls. A dog. A cat. Esta. Y aquí pone miau y wow. Aunque okay, wow pone bark. Miau. Meo. y igual que viene a gato esta pero bueno me gustado y la cogí y luego ella subió que mm, puso a la venta también de oferta estos carpesanos que había que había de todo menos de uno de un ay lo diré de un modelo y yo no iba a coger tantos pero cogí este que me pareció para el verano muy bonito muy alegre y este que también para el verano con la costilla de Adán también me gustó. Y si queréis, abrimos uno para verlo. A ver. Mirad qué mono. A ver, mira. Esto me recuerda mucho a Heidi Swan, ¿no? Mirad por dentro, igual. Y me gustó y cogí estos dos. Este y este, que me parece muy chulo pues para para verano. En, si queréis pasaros en por el por el perfil de ella en instagram vale que se llama Oulet, ponerlo y os sale mira mira cogí esta de Pimpele que no es este el precio tampoco y la abro la abro y os la enseño esta es de 6 x 6 pero bueno no me importa porque porque le voy a dar uso vamos Yo creo que ya aquí, pues, sí, se repite, pues este, y le cogí este, que también es de Cray Paper, voy, ah, este ya está abierto, vale, trae 36 papeles y es de Magic Hall. ¿vale? veis, y os lo enseño. Y aquí se repetirían. ¿Veis? Otra vez. Que son los mismos. Pues este sería otro. Y enseñaros que por aquí creo que he dejado otro. Igual. Sí. Este es de Graphic. De Graphic 45. De 6x6. Y es este. Bueno, ya sabéis que Graphic es horror vacío. también me gusta y lo cogí porque además ya os digo que estaba a un precio muy bueno y después de 12 por 12 pues le cogí la colección de Mintopía de chocolate Ya que... está la de de chocolate que es de halloween que ya la habéis visto ¿ves? y la tenía también de oferta y me la y me la cogí que después yo en Halloween tampoco cosilla ¿veis? este era es doble cara ¿eh? este yo la compré ya la tengo se la compré realmente de clamotril pero esta la tenía con descuento y dije no me importa tener dos igual o sea que este en el vídeo de Scramotril de las cosas de Halloween que yo cogí ya, ya lo enseñé por eso lo está pasando rapidito esta es una, una cara y ya, ya, cara y caiga una cara, ¿vale? Esta. Y yo creo que ya me. No, esta, ¿veis? Pues listo. Estamos comprando Carmen por videoconferencia y yo por. ¿Eh? Eh, eh, mira, este. Este es Santería. Es eh, eh, eh, que no lo veo bien, Mercedes. Es Santería, es el jefe. Eh, espera un momentito, que me vaya a la sombra, espera. Venga. Claro, ¿Tú estás en la playa, Chocho? ¿Sí, enséñamelo. Esta es la de chocolate. Y después suelta, le cogí esta de Crepe Paper. De Geardai, que por atrás es así. Esta, que es como igual de Herdai de parece de San Valentín. ¿no? Por detrás, sí, me gusta también. Esta, mira, de Geardai, y la de corazones, y por atrás, así. ¿Veis? Estas son las de 30x30, 30, y por último... Le cogí esta, que no me ha gustado, la verdad es que no me ha gustado. Esta de coco loco, que se llama bikini. Y no me gusta. No. Mirad, por detrás lleva la.. Los Daikon. Pero no, no, no me ha gustado. Es una sola cara. A mí esto no me gusta. No es, mí no es lo mío. Que sí que la usaré. Pero no. No solo ah, hay papeles que sí me gustan, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, a ver. Este no me gusta. Este sí me gusta. Este no me hace gracia. Este pff, tampoco. Este sí me gusta. Este pff, no me hace mucha gracia. Este sí. Este, bueno, también está bien. Este no me gusta nada, ni mucho ni poco, este tampoco. Este tampoco. Este tampoco Este sí me gusta Y ya está Porque ya no trae más papeles No sé, la veo muy sosa Una colección muy... Para mí Hombre, yo es que estoy acostumbrada a grafi y, y... a esto Esto me gusta a mí Esto lo veo muy fino para mí ¿Vale? Y la de chocolate también Ya, esta sí me gusta Y además tengo ahí la otra colección Y tengo los daicos Y esto, a mí me gusta esto Esto, esto Esto, esto sí pero lo otro es que para mí. Yo soy más de. <risa> y nada más, ya está. Ya no cogí nada más porque. En realidad es que lo cogí porque. Bueno, porque estaba baratito, pero que no. Pues no necesitaba así nada más. Vamos, no necesitaba esto tampoco, sinceramente. Lo que pasa es que lo cogí porque estaba barato y después. Voy a ir a comprarlo cuando me haga falta Y no, no voy a tener uno donde comprarlo Y dos que me va a salir más caro Entonces dije, bueno, pues los pillo ahora Los relojes yo los utilizo mucho Sobre todo en, la, en las poques. Y entonces digo, lo voy a utilizar sí o sí Pues ya está me lo compro del tirón y nada más ya no hay nada más ¿Qué os paséis que tiene cositas sí tiene cositas a precio normal tiene cositas a buen precio que es lo que está liquidando porque yo eh, me puse a seguirla por cuando maya lo dijo me puse a seguirla por por el instagram y, y sube suben tanto novedades como cosas que ella ha puesto de oferta porque hay cosas que no son muy antiguas y además el precio es más o menos como en cualquier otra tienda y lo que sí que estaba de oferta, pues sí que le cogí mano. Porque realmente ya os digo que como necesito no necesito nada. Pero que después me va a hacer falta. Aquí no tengo dónde comprarlo. Y bueno, pues si lo puedo coger a mejor precio, pues mejor que mejor. Y ya está, ya no he comprado nada más. O sea que he cogido, pues esto más los carpesanos. Ya está. Pues espero que os haya gustado. Y si es así y queréis pasaros a verlo allá en Instagram, pues os pasáis. Se llama Oulet Y nos vemos pronto si queréis. O y si no queréis, pues muchísimas gracias por pasaros por aquí a ver esto. Este, tiene tenía más de esto ¿eh? y tiene también hilo hilo de bordar, y tiene también cinta y todo eso pero yo me planteé Pesos para todas cuidaros y hasta pronto Chao. ahora vea, he puesto la pistola de silicona calenta y aquí arriba le voy a poner esta cuenta hace un montón de tiempo de un collar que yo tenía y entonces la voy a pegar aquí en medio con el pegamento térmico y pues no sé ya lo que le voy a poner encima es que Mira, había pensado en ponerle... Mira, lleva dentro un tapón de, de corcho, ¿eh? De, de un vino, de un riverito. ¿Veis? Que lo he cortado. Lo tenía medio cortado este en vez de este. Pero creo que este me gusta más. Y entonces me parece que voy a dejar el, el jaspe ahí yo, Porque lleva dos colores. Lleva azul, tres azul amarillo y verde. ¿Vale? Bueno, pues entonces hemos puesto a calentar la, la pistola de silicona. Y, ¿Dónde va? a ah, ¡Joder! ¿eh? ¡Café! No va a terminar nunca? Entre los pipí, los cafés, la comida, el fregoteo. ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que scrap. Venga, vamos a cantar. Mientras tú haces eso, yo te canto. ¡Venga!